Bueno, aquí vamos caminando por chance élysées por los campos elíseos que llaman en Colombia, que llamamos en español, por una de las más importantes avenidas del mundo, la más bonita, dicen algunos. Algunos de los que viven acá, porque cada quien en su propio país pues dice lo mismo, que sus calles, sus avenidas pues son las más bonitas del mundo, porque son las que quieren, son las que los vieron crecer. Eso es lo mismo que ocurre acá en este país. Y precisamente hoy, pues, mientras camino por acá, por estos campos elíseos, pues me entero de que este país, Francia, eh, precisamente es la quinta potencia mundial en reservas de oro, que tiene miles de toneladas de oro eh, guardadas, que cuestan miles y miles de millones de dólares, mientras que ellos acá no tienen una sola mina, mientras que ellos lo único que hacen es ir por ahí, por todo el mundo, a ver quiénes le regalan concesiones, donde hay algunos Uribistas o que gobiernan como Uribistas, porque le den concesiones de las minas de sus propios países y pues así por una bicoca traerse en el oro para acá, para este país. Eso no solamente ocurre acá, eso imagino yo que ocurre con todas esas potencias que hoy tienen eh, sus economías forjadas y soportadas en grandes reservas de oro. Nosotros que somos productores de oro, pues no tenemos oro, no tenemos nada, porque el KS de Duque que ustedes acabaron de de, de derrotar en las urnas, pues le dio también por vender gran parte de las pocas reservas que nos quedaban. Entonces esto es una reflexión, para que entendamos que las verdaderas potencias somos nosotros, somos los países que ellos llaman en vías de desarrollo, los países que ellos llaman países pobres, somos nosotros los dueños de la riqueza, eso ha sido así por siempre, pero todos esos... Que nos han gobernado, pues han vendido todas nuestras riquezas, y por eso es que estos países que no producen nada, que no producen un, pues entonces son los países que son ricos y que nos mantienen sometidos, porque los corruptos de siempre son los que eh, han ido vendiendo, regalando por unas bicocas todas las riquezas que nos han pertenecido. Este es uno de los videos para mi canal de Jenner Usuga. Síganme para que podamos tener más contenido. Chao, chao.